El elemento más atractivo que tiene la edificación es que la piscina del roof se va a ver desde la fachada principal. Esto va a convertir a este edificio en un edificio único, un edificio muy innovador en la zona, de manera que esto eleve el nivel de deseabilidad y por ende eleve en su momento el precio.